Tenemos en nuestro país un peronismo a la uruguaya. Eso es el Frente Amplio, que ha confundido popular con populismo, que ha cooptado los sindicatos, se ha metido, ha tomado ese discurso obrerista y ha monopolizado a los sindicatos, a los gremios. Discurso obrerista propio del vallismo, pero que con una gran diferencia, porque el vallismo no cooptó los sindicatos, no metió al sindicato dentro del partido ni el partido dentro del sindicato, cosa que el Frente Amplio sí ha hecho. Y quienes son votantes de partidos tradicionales, de partidos históricos, y quieren incluirse en un gremio, militar sindicalmente, se la ven muy complicada si se les permite. Y además, en lo que tiene que ver con la política, vivimos en el Frente Amplio un peronismo a la uruguaya. ¿Por qué? Porque hace oposición y gobierno todo el tiempo. Y muchos piensan, aún, a pesar de que cada vez son menos, piensan que Astori no es lo mismo que Mujica, que el astorismo, Asamblea Uruguay, no es lo mismo que el MPP, que Vázquez no es lo mismo que Topolansky y Marenales, y se equivocan. Eso es un error, porque hay muchísimos ejemplos en los cuales aparecen públicamente las diferencias, aparecen públicamente marcando distancias unos de otros, pero llegado el momento de después votos, todos votan iguales, todos votan juntos, demostrando que son la misma cosa. Fíjense, por ejemplo, lo que ha sucedido con el impuesto a la tierra. Un día Astoria abrió el diario y descubrió que su gobierno estaba proponiendo un impuesto a la tenencia de la tierra. Se dieron el lujo, tanto Astori como Mujica, de hablar en el mismo momento, mismo día, misma hora, en distintas radios, del mismo impuesto, uno a favor y el otro en contra. Pero después, cuando el proyecto llegó al Parlamento, las manos de los astoristas estaban levantadas votándole el impuesto a Mujica. Pasó lo mismo con la entrada de Venezuela al Mercosur y la sanción a Paraguay. Astori diciendo que se estaba heriendo de muerte al Mercosur, y cuando se interpeló al canciller, levantó la mano para apoyar la gestión del gobierno. Cuando fundamentó, el gobierno de presidencia cortó la señal de internet y los que estábamos fuera del Senado no lo pudimos ver. Lo mismo Vázquez, que dijo que estaba muy bueno que se hubiera integrado Venezuela al Mercosur, y cuando le preguntaron la forma en cómo ingresó, forma ilegal, dijo se aprovechó la oportunidad, avalando lo que dice Mujica de que lo político está por encima de lo jurídico. Y uno se pregunta, ¿para qué tienen esas controversias públicas? ¿Para qué discuten públicamente? ¿Caen esas contradicciones? Para parecer que son distintos, pero cuando llega el momento de votar, son lo mismo. Más lentos que los argentinos, con menos estridencia que los argentinos, pero son un peronismo a la uruguaya. Por suerte cada vez más gente se da cuenta de esto y advierte que en el Frente Amplio son la misma cosa y que van todos para el mismo lado.